Una estudiante de la especialización de gerencia de instituciones de servicio de la salud de la Fundación Universitaria Mariacano, se encuentra con la incógnita de cómo se podrá hacer la articulación de la asignatura de epidemiología con la especialización. Para responder, ha realizado una serie de búsquedas de análisis de los contenidos de la asignatura, y es así como nos cuenta su experiencia. Veamos. La epidemiología. Es una disciplina que estudia la identificación y comportamiento de eventos en salud en los individuos y poblaciones, haciendo uso de una herramienta que es el método científico para el reconocimiento de los casos, para que de esta manera se puedan proponer estudios epidemiológicos que permitan identificar las causas asociadas a los eventos que alteran la salud, en relación con las acciones adelantadas desde la salud pública, como son las políticas y las tecnologías en salud. Es en ese proceso de identificar los posibles riesgos asociados a las enfermedades que se debe hacer uso de procesos como la vigilancia epidemiológica, la cual nos permite desde una vigilancia activa, pasiva o sentinela, identificar los casos reales de enfermedad, en las instituciones de salud y fuera de ellas, para que así, desde el rastreo de los casos, identifiquemos las características de tiempo, lugar y persona asociados al evento de interés que se encuentra en vigilancia y se pueda realizar la respectiva notificación a los entes requeridos. La epidemiología se consolida como uno de los ejes fundamentales de la salud pública al enfocar el análisis de la situación de salud desde los determinantes sociales de la salud para evaluar el comportamiento del evento y fundamentar la toma de decisiones frente a las medidas epidemiológicas para reducir la magnitud del evento en una población incidiendo en la toma de decisiones y en los entes territoriales y nacionales, para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. La epidemiología en sí nos ayuda entonces a identificar las causas de las enfermedades y no solo las de interés de salud pública del país, sino de cualquier enfermedad que inicie como un brote o se convierta en epidemia o pandemia, y a identificar cómo es el proceso de transmisión de la enfermedad desde la individualidad de las personas o de la colectividad de las poblaciones. Así que como estudiante tendré las habilidades para describir y analizar las situaciones de salud que impactan a los individuos y sus comunidades por medio de la identificación de posibles factores de riesgo de exposición que puedan estar asociados a sus determinantes sociales por existir una vulnerabilidad evidente para responder a la pregunta de la causalidad de los eventos en salud. Además, estaré en capacidad de ser crítico frente a los resultados epidemiológicos de las poblaciones, dado que estaré en la capacidad de interpretar dichos resultados y podré tomar decisiones para la intervención de manera individual o colectiva, y así proponer estrategias enfocadas desde mi profesión que impacten a las necesidades de los individuos en las poblaciones en diferentes contextos de tiempo, de lugar y de persona.